Tienes 5 segundos para dejar un buen like en el vídeo antes de que comience si quieres conseguir estas skins en Fortnite. ¿Quieres conseguir una skin de la tienda totalmente gratis? Hoy puedes conseguirla en 3 sencillos pasos. En primer lugar, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo de la Neox Army. Y es que chicos, estamos a punto de llegar a los 350.000 suscriptores. Vamos a por ello. En segundo lugar, deja un buen like en el vídeo para que se posicione correctamente. Y es que la Neox Army, yo confío que van a llegar a los 10.000 likes en este vídeo. Y ya por último, hermano, solo deberás comentarme debajo de la sección de los comentarios cuál es tu ID de Epic Games. Una vez hechos estos simples y sencillos pasos, podrás optar a conseguir una skin de la tienda. Como el suscriptor que acabáis de ver en pantalla Chicos, antes de empezar con el vídeo Quiero recordaros que tenéis nuevo vídeo en el canal secundario Si te gustan las bromas, te gustan las risas Y te gustan los vídeos diferentes a los que ves en este canal Puedes ir al canal secundario Porque te aseguro que no te vas a arrepentir Tienes el link en la descripción Y en el comentario fijado Ahora sí que sí, chicos Empezamos con el vídeo No sin antes seguirme en Instagram Chicos, en este vídeo vamos a estar comentando toda la información nueva que nos ha llegado acerca de las skins y los estilos que ya tenemos para poder desbloquear de todas ellas, pero no suficiente con eso, sino que también tenemos mucha información importante. Así que chicos, os recomiendo que os quedéis durante todo el vídeo para no perderos nada de nada, porque esto merece la pena. Y es que justo cuando estamos creando este vídeo, tan solo hace unos 3 o 4 días que ha finalizado uno de los mejores eventos que jamás hemos tenido dentro del juego de Fortnite, efectivamente, estamos hablando del Winterfest, ese evento donde podíamos encontrar diferentes desafíos aparte de todos los regalos de la posada, todos esos regalos fueron abiertos y obtuvimos las mejores recompensas posibles. Y es que si estuvisteis durante todo este festival podréis saber que se han podido conseguir dos skins exclusivas de navidad Que muy probablemente no volverán a salir en el juego durante los próximos eventos navideños Efectivamente estamos hablando de la skin de Mamut, No sé si todavía recibe ese nombre Y la skin del árbol Dos skins realmente exclusivas que nos han regalado a partir de este evento Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué está sucediendo ahora dentro del juego de Fortnite si ha sucedido algo realmente tan y tan esperado como el Winterfest? ¿Qué es lo que va a estar llegando ahora al juego? Pues bien chicos, aparte de que la historia del tiempo del juego ya ha sido modificada... ¿A qué te refieres Neox? ¿Qué es la historia del tiempo? La historia del tiempo chicos es la historia que está escondida detrás de cada uno de los eventos que están sucediendo dentro del juego de Fortnite. Y es que como ya sabéis, cada uno de estos eventos sucede por algo en concreto y con un objetivo en concreto. También tengo que recordaros que la tormenta de nieve está dentro de los archivos del juego y eso significa que alguien la ha provocado. Si queréis saber toda esta información y queréis saber quién ha sido el que probablemente Haya liado todo esto Os recomiendo que no os perdáis ninguno de los vídeos Que hemos estado subiendo al canal Porque chicos, hemos resuelto varios de estos misterios En diferentes vídeos anteriores Pero no os mováis de vuestro asiento Porque os voy a estar enseñando a continuación Cómo vamos a poder desbloquear nuevos estilos de skins Que ya hemos tenido dentro del juego Pero que han llegado nuevos estilos totalmente gratuitos Y además estilos muy otakus... Y es que chicos, como bien sabéis, el juego está avanzando realmente muy a poco a poco. Y es que parece ser que desde la oficina de Epic Games no se le está ocurriendo nada más ahora mismo que crear dentro del juego. O si realmente estoy equivocado, y espero que así sea, es que quizás no están introduciendo nada dentro del juego... Porque lo que van a traer Próximamente será Descomunal, Quién sabe realmente No lo sabemos, así que chicos Esperemos que la Neox Army Acierte en esta Teoría, ya sabéis chicos Que la temporada número 1 va a estar Terminando justo el día 15 de febrero de este Año, lo que significa que hoy día 10 queda poco más de un Mes para que por fin Y además lo digo con mayúsculas Termine la temporada número 1 del juego y así tendremos por fin un evento dentro del juego, sí, y hacía años que no teníamos uno, no es broma. Eso significaría que el evento está muy cerca y que pronto van a estar saliendo nuevas informaciones acerca de todo lo nuevo que tiene que estar llegando al juego. Eso daría también paso a novedades en la historia temporal del juego, pero ¿y la temporada número 2? ¿De qué va a tratar? Quiero que ahora mismo toda la Neox Army me comente debajo en la sección de los comentarios De qué creéis que va a estar tratando la temporada número 2 del juego de Fortnite capítulo 2 Y el que acierte, madre mía el que acierte Va a convertirse en el puto amo de la Neox Army hermano ¿Te parece poco? Así que chicos, dicho esto, vamos con lo más importante del vídeo y es que han sido añadidos a los archivos del juego nuevos estilos que se pueden desbloquear... ...o que próximamente van a ser añadidos al juego de estas skins que estáis viendo en pantalla. Una de ellas quizás sea la que más os guste y espero coincidir con vosotros. A mí la que más me gusta es esta. Seguro que a ti también. Así que chicos, tenemos que estar súper atentos al juego, súper atento a todos los desafíos que vayan a añadiendo... Y es que esta skin ya se puede conseguir dentro de los desafíos de Overtime, es decir, ya sabéis que justo al final de cada temporada meten desafíos que al cumplirlos nos otorgan diferentes recompensas, recompensas como por ejemplo la nueva skin disponible de la saga de las skins Cura vs Tóxico. Así que chavales, no dudéis en entrar en el juego, poner el código MrDeneox en la tienda de Fortnite y después ir a cumplir todos esos desafíos. <ríe> lo del código no iban no iba broma, ¿eh? O sea, <ríe> eh, os reiréis, os reiréis, pero, pero ponerlo, de verdad, ponerlo. ¡Que lo pongas! Así que chavales, estaréis viendo... Ahora mismo en pantallita todos los desafíos que tenéis que cumplir para poder conseguir la skin de Remedy vs Toxin. Es decir, cura versus toxina. Son desafíos realmente muy muy sencillos. No me gustaría tener que hacer una guía para ello porque chicos realmente son muy sencillos. Además todo lo que estáis viendo en pantalla también ha vuelto a salir dentro del juego de Fortnite y es que ya se puede desbloquear. Son realmente estilos muy muy muy chulos De picos, skins, mochilas Y se está hablando de nuevos estilos que van a estar llegando para la skin de Slurp Ya sabéis de qué skin estoy hablando ¿verdad? Como por ejemplo en color verde que estaría realmente muy muy cool dentro del juego de Fortnite y Es que yo creo que la skin ganaría muchísimo más con un color verde pero es que no queda ahí porque parece ser que también podría ser añadido el color morado dentro del juego Y creo que ese color realmente es muy otaku Así que chavales, no dudaría yo en conseguir esa skin si ya estuviera dentro del juego Y es que al parecer todo esto ha sido añadido a los archivos del juego como siempre Pero tendremos que esperar a que lo quieran añadir de nuevo al juego Porque quién sabe, esto está yendo demasiado lento me gustaría que realmente metieran algo ya dentro del juego Para poder hacer clickbait hermano Like si te gusta el clickbait tío A mí me gusta A ti también Chicos hasta aquí el vídeo de hoy De verdad espero que os hayáis reído un ratito Que os haya gustado muchísimo el vídeo Que eso es lo más importante Os recuerdo que debajo en la descripción y en el comentario fijado Vais a tener mi canal secundario Que ese canal sí que es para reírse Es un canal dedicado a las bromas y un canal que realmente os va a gustar muchísimo. Darle una oportunidad e ir a verlo ahora mismo. Chicos, os quiero muchísimo. Reventad el vídeo like, suscríbete si todavía no estás suscrito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y... ¡Chao!